<tose> Mira, a ver si puedo tomar un minuto para tomar esa última frase de decir que las artilleras que van a ver acá y los textiles en general hacen exactamente eso es la conversación hoy y no dejar las valientes mujeres que hicieron eso ayer es el valor de ese lenguaje como un lenguaje <tose> que ayuda a mujeres y a otras y a otros y vamos a ver todos en la tarde, que puede potenciar el relacionarse con ese discurso en el hoy. Como lo dijo un, un, un cónsul chileno, las, las artilleras embajadoras traen la historia reciente de Chile pero provocan a personas de otros países y de otros lugares a contar su propia historia de hoy. Y ese es el lenguaje y el porqué de las artilleras no para dejarlo en de el pasado, sino que ahora. Gracias. Sí, y os parece como vamos con un poquito de retraso, y nosotros habíamos quedado Roberta, que tenía la prensa a hacer la exposición ahora, entonces vamos a hacer el corte del café ahora, ¿vale? Eh, son las 11.25, vamos a ver si hacemos el corte hasta las 12.05, aquí tenéis café, de leche, zumo y todo, ¿eh? Podéis charlar un poco vosotros y luego ya pasamos con el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Venga, vamos a